Hola de nuevo, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo vender tus productos directamente en redes sociales. A través de redes sociales como Facebook, Instagram y Youtube podremos llegar a más público mostrándole nuestros productos y ofertas. Tanto Facebook como Instagram han incorporado sistemas de creación de tiendas llamadas stores que permiten exponer productos con sus precios y llevar al cliente interesado hasta la pasarela de pago. Así podemos cerrar la venta desde nuestra web, si la tenemos, o por la aplicación Messenger que ambas redes comparten. Por su parte, YouTube es una plataforma ideal para mostrar productos y realizar diversos vídeos sobre ellos, mostrando sus posibles funcionalidades, sus ventajas, etc. ¿Qué ventajas tiene vender en redes sociales? Ofrece mucha visibilidad, alcance y reconocimiento de marca. Además, nos permite fidelizar clientes, realizar acciones de venta para seguidores, sorteos o mostrar nuevos productos, así como crear campañas publicitarias a un precio muy asequible que te hace llegar a más público. Debes tener en cuenta que, aunque no tengas un e-commerce, las redes sociales te ayudarán a cerrar ventas y captar público nuevo, atender sus dudas y hacerles recomendaciones y sugerencias. Facebook. Facebook ofrece a través de su página para empresas llamada Fanpage una forma muy sencilla y completa de crear una verdadera estrategia de ventas. Rellenar los datos del negocio de la Fanpage es muy fácil. Cuantos más datos pongamos, más facilidades dará Facebook para que nos encuentren. Además, en el apartado Tienda de la Fanpage de Facebook podremos subir una imagen e indicar todos los datos necesarios del producto. Igual que en el caso de las Fanpage, Cuanta más información aportes, mejor, sobre todo si quieres promocionar dichos productos. Otra funcionalidad útil de Facebook es que permite coordinar tu fanpage con tu perfil de Instagram. Así podrás hacer publicaciones que valgan para ambas redes y gestionar los dos perfiles al mismo tiempo, siempre que le convenga a nuestro negocio. La gran ventaja de Facebook es que llega a gran cantidad de público y potencia tu presencia online fácilmente. Es algo que podemos ver, por ejemplo, en los perfiles de Doña Sol Joyas, diseñadores y creadores de joyas en Córdoba, que tienen ambas redes sociales coordinadas, algo a lo que sacan mucho partido por el ahorro de tiempo que supone. Instagram. Si aún no tienes Instagram, prueba a crearte una cuenta. Es tan fácil como descargar la aplicación y registrarte como perfil de empresa. Si ya tienes un perfil personal, puedes convertirlo en perfil de empresa solicitándolo en el apartado Configuración. Te llevará poco tiempo y te será de mucha utilidad para acercarte a tus clientes. Gracias a esto, puedes coordinar tu página de Instagram con la de Facebook, compartir publicaciones y recoger estadísticas de ambas redes sociales. Las campañas publicitarias que realices para Facebook también las puedes compartir con tu cuenta de Instagram por el mismo coste y pulsando solo en la opción de Incluir Instagram durante la configuración de la campaña. Así conseguirás más visibilidad. Es importante recordar un par de cosas sobre Instagram. La primera es que las personas que usan esta red social suelen ser más jóvenes que los usuarios de Facebook. Y la segunda es que en Instagram deberás esforzarte por mostrar imágenes de muy buena calidad, tal y como aprendiste en la videopíldora El ABC de las redes sociales. Ventajas. Es una red social que entra mucho por los ojos, debido a su componente visual. Los vídeos tienen mejor acogida, y también las stories y las galerías de imágenes, por lo que es ideal para mostrar tus productos e indicar sus precios y características. Podemos ver un claro ejemplo de esto en PT Decoración, una tienda de decoración de Sevilla que muestra sus productos a través de esta red social para que los clientes potenciales vean lo que pueden hacer y contacten con ellos. YouTube. YouTube es una red social basada en el vídeo, donde podrás realizar pequeñas grabaciones sobre productos, ofertas, nuevos artículos o servicios y mostrar también partes de tu comercio. De un tiempo a esta parte, como dicen todas las estadísticas, el contenido es el rey y dentro del contenido el que más se consume es el vídeo. YouTube es la red por excelencia en cuanto a esto. Crear un canal para tu negocio es tan fácil como entrar con tu cuenta de Gmail en YouTube. Existen muchos modos de sacarle beneficio a YouTube para tu comercio, la mayor parte mostrando los productos, hablando de ellos y aportando valor, es decir, mostrando que eres un profesional del sector. Los negocios con un fuerte componente visual, como los de moda, piezas y recambios, tecnología o servicios, tienen en YouTube un gran aliado para llegar a sus clientes y dar a conocer los detalles del negocio. Ventajas. Al ser un formato dinámico, se puede mostrar el producto en toda su dimensión, es decir, se aprecia tamaño, calidad, acabados, novedades… De esta forma podrás mostrar tu profesionalidad hablando del producto o servicio, recalcando los puntos fuertes y destacando sobre todo tu experiencia. YouTube es un formato de apoyo directo a la venta que puede proporcionar el argumento final necesario para que el cliente se ponga en contacto contigo y se decida a comprar el producto. Esto sucede con Málaga Sport Tuning, es un taller de tuning de vehículos en Málaga, especializado en piezas de alto rendimiento para coches. Posee un canal de YouTube donde muestra piezas y accesorios nuevos, otras novedades, acabados de coches que realizan en el taller, etc. Como forma de reclamo para despertar la curiosidad de sus clientes. Ahora ya sabes cómo empezar a gestionar tu estrategia de venta en redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo, en el que aprenderás a utilizar tu fanpage de Facebook para llegar a más público.